Te juro que te vas a valorar más cuando escuches estas siete frases. Tal como lo indiqué en algún video pasado que seguramente habrás visto, te había comentado que una frase tiene el impacto y tiene la capacidad de poder acercarte a las fuerzas de valor que necesitas para finalmente estar sola, o valorarte, o quererte, o cualquiera que sea tu meta en esta vida. Valorarte también es una meta. Porque constantemente lleva una serie de procesos, lleva una serie de acciones y de habilidades que tienes que desarrollar para finalmente impedir que la gente juegue con tus sentimientos, tu tiempo, tu alma, tu vida y tu corazón. Hola, ¿qué tal? Este es Marco y hoy quiero compartir contigo siete frases que te van a fascinar y que te van a ayudar a finalmente valorarte para que ya no tengas que estar mendigando amor a cada pelado que llega a tu vida espero que este video te guste y si lo ves hasta el final y de, y de verdad cuando lo veas hasta el final déjame el emoji de un corazón azul de esta manera sabré que este video te ha gustado y de pasadita pues le decimos a youtube que este video es fenomenal es fascinante porque va a ver las interacciones y lo va a recomendar a más gente y también te invito a que te suscribas a este gran canal dicho lo anterior dicho lo anterior Pasemos con este video. Valorarte, como lo había indicado, es una labor que conlleva mucho empeño y lleva realmente atreverte a hacer aquellas cosas que tanto temes. Por ejemplo, puede ser que temas el rechazo, puede ser que temas el que te vean como un bicho raro. Yo cuando empecé este proceso, y de hecho lo sigo trabajando, yo tenía miedo ir a una cafetería y verme raro estar ahí sentado solo. Me daba pena, porque toda la gente que yo veía ahí Eran personas con amigos, con novia, con, con compañeros de trabajo Yo estaba ahí solo y, y yo pensaba qué voy a decir, qué voy a pedir No conozco de ginebra, no conozco de gym, no conozco de, de nada Pues no conozco de precios, qué va a pasar, me van a ver la gente mal ¿qué hace este tipo todo, todo solo acá Y llegó un día en que lo superé Llegó un día que incluso me di hasta la tarea de ir a jugar billar yo solo, yo solo con un taco de billar, yo solo con, con las bolas de billar, simplemente ahí solo. Me veía súper tonto, ¿pero a mí qué me importaba? Ya había aprendido a hacer el ridículo, ya había aprendido a quererme sin necesitar de nadie. Y ese punto, esa capacidad de ir solo, lo superé cuando decidí hacer las cosas por mi propia cuenta. Y hoy, con estas frases, te aseguro y te juro, de verdad te juro que te lo juro, que vas a tener el valor de finalmente valorarte. Porque esto te va a dar el impulso que necesitas. Frase número uno. Puedo no ser el mejor, pero con certeza hago la diferencia. Soy mucho para unos, pero poco para otros. Pero soy suficiente para mí mismo. Porque mi imagen eres tú quien se la hace. Pero mi vida soy yo quien la vive. Fin de la frase. Fin de la frase. Esta frase realmente nos lleva a entender que nosotros somos mucho para unos y pocos para otros. Y otra frase que me gustaría decirte es esta. La misma razón por la cual la gente te detesta, es la misma razón por la que otras personas te aman y te quieren. La misma cualidad que en unos despierta admiración, y en otros despierta envidia. Así que no hay necesidad de que tú tengas que estarle cayendo bien a la gente. No eres monedita de oro ni eres billete de 100 dólares para tener que hacer que la gente guste de ti. Pero tampoco es para que te tengas que poner obsesivo porque la gente guste de ti o no guste de ti. Al final te valoras cuando entiendes que hagas lo que hagas siempre van a haber dos bandos. Dos espectadores, dos tipos de audiencia, los que te van a detestar por tu sonrisa y los que te van a amar por esa misma sonrisa que tú tienes. Al final valorarte es comprender que eres única y que estás bien así como estás. Número 2. Frase 2. Me encanta estar solo, no porque sea antisocial ni nada de eso. Yo disfruto con mi propia compañía y tener mi propio espacio. Pienso que cada uno tiene que aprender a estar solo y a amar la soledad también. Porque al final del día la única persona que está realmente ahí para ti eres tú mismo. Esa es la realidad. Al final de cuentas, quien va a estar ahí para ti eres tú mismo. Al final, quien va a rifársela por ti eres tú mismo. Al final, quien va a poder hacer una diferencia para ti eres tú. Quien decide si vas a estar esclavizado quien decide que vas a estar en libertad eres tú. Aprender a valorarte es también entender que tú decides qué tanto vales, qué tanto importas, qué tanto significas. Porque de todas maneras Para la gente allá afuera O vas a valer mucho O no vas a valer nada Hay gente que tú Vales tanto Como una hormiga Pegada al zapato Y hay gente que dice Que tú vales tanto Como un ángel Manifiesto en el cielo La realidad es Que valemos De forma diferente Para la gente Pero el único valor Que importa El que vale El que realmente Debe preocuparte Es el valor Que tú mismo Te autoadjudicas, El mismo valor Que tú mismo Te estás dando Como mujer O como hombre Final ese valor es el único que importa es el único que tiene trascendencia es el único que al final te va a permitir exhibirte ante, ante los demás y decir este soy yo valgo la pena soy un ser humano maldita sea frase número 3 detrás de cada mujer fuerte e independiente está una niña que tuvo que aprender a recuperarse y nunca a depender de nadie Fin de la cita. La realidad es cierto. En muchas ocasiones a nosotros nos va a tocar ser niños, nos va a tocar ser jóvenes prematuros ante un mundo que nos obliga cada vez a crecer y, y, y madurar. Sin embargo, todo este proceso es un aprendizaje constante porque constantemente vamos a tener que aprender a conocernos. Y es ahí donde tenemos que tener en cuenta que la clave se halla en conocernos a nosotros mismos. Siempre he dicho que al final de cuentas uno va a sostener un romance con la soledad, pero también terminará uno enamorándose de uno mismo. Terminará uno también queriéndose a uno mismo porque uno va a hallar habilidades ahí donde uno nunca pensó que las hallaría. Por ejemplo... Voy a dar un pequeño ejemplo. Yo realmente no sabía que a mí me gustaban las las motos acuáticas. Yo decía, wow esto se ve algo como muy ajeno a mí. No me parecía que me fuera a gustar y de repente un día me dio por agarrarlas. De hecho, era la segunda vez que tomaba una que que agarraba un jet ski y me fascinó la soltura con la cual agarré la moto. Empecé a buscar a buscar el oleaje, buscaba otras otras embarcaciones otras lanchas que generasen olas y me gustaba y me gustaba saltarlas. Me gustaba saltar las olas. Pronto aprendí y me di cuenta que yo era un chico un poco aventurero y dije, "Wow, esto no me lo conocía. Esto realmente no lo tenía en mente. ¿Cómo puede ser posible que esta parte de mí haya quedado tan pero tan mitigada, tan guardada, tan enclaustrada, tan metida?" Tuve que lidiar con la idea de que me perdí de cosas muy interesantes, sencillamente porque no me conocía. Yo dije, este marco que estoy conociendo, ¿dónde estuvo todo este tiempo? ¿Dónde ha estado? Porque hasta ahora lo conozco. Me encantó la forma en que yo era cuando estaba ahí navegando o manejando sobre el lago. Me fascinó. Fue una experiencia bella y me dije y me propuse, voy a disfrutar de este lago ahora en adelante. Frase número 4. A estas alturas de mi vida no estoy para dar explicaciones ni para demostrar nada a nadie. Pediré perdón si me si molesto. Me disculparé si meto la pata, pero seguiré siendo yo mismo, porque bastante me ha costado llegar hasta aquí. Esa es la realidad. Llegado a un cierto punto, cuando uno se valora, también entiende que ciertas cosas deben ser importantes y otras no. Si meto la pata, por supuesto voy a pedir perdón, pero si no, realmente no voy a pedir perdón por existir. Hay gente que te dice, pide perdón, Arrodíate porque estás siendo privilegiado. Pide perdón por tus privilegios. Yo no tengo por qué pedir perdón por las cosas que tengo. Porque al final he llegado hasta aquí porque me he esforzado gracias a la benignidad de Dios y por los esfuerzos que Él me ha permitido tener. Y no porque alguna tipa resentida con la vida dice que porque soy hombre o porque soy mujer tengo ciertos privilegios. No, yo llegué hasta aquí porque me esforcé. Frase siguiente, número 5. La mujer que es feliz... No vive escribiendo indirectas, no vive en guerra con el mundo, comparte cosas bonitas y positivas nada más. Esto último, esta cita final, y cierro esta frase, es una frase que nos enseña realmente a que nosotros vamos a vivir para nosotros y no para las demás personas, ni para meter las narices en la vida ajena. Al final de cuentas, cuando somos capaces de poder vivir para nosotros, vamos a darnos cuenta que ya no necesitamos escribir indirectas a nadie más. Frase Siguiente. Número 6. Ella es un raro desastre. Ese desastre que no cualquiera puede controlar y esa rareza que pocos pueden entender. Así es ella. Esta es la realidad. Y fin de esta frase, por supuesto. Cuando uno se enamora de una mujer bonita, hermosa, atractiva, se va a enamorar de alguien única, de alguien que parece aparentemente un desastre. Y ese desastre puedes tú ser fácilmente tú. Ese desastre puede ser tú, por supuesto. Pero ese desastre es único, es irrepetible, es bello, es atractivo. En su unicidad celebra su autenticidad y su originalidad. Así que no tengas pena en mostrarte como tal eres, porque al final de cuentas, cuando te conozcas, siendo ese desastre, te vas a valorar y te vas a decir, wow, realmente vas a decir, increíble, wow, no sabía que yo Podía ser tan divertido o tan divertida. Te vas a valorar mucho y vas a querer compartir eso con la gente que lo merece. Siguiente y última frase. Un sabio dijo, la gente notará los cambios en nuestra actitud hacia ellos, pero nunca notarán el comportamiento suyo que nos hizo cambiar. Fin de la frase. ¿Ok? Con esto cierro cada una de estas frases, espero que te dé el impulso que necesitas para poder valorarte y por supuesto pues me da mucho gusto que hayas visto el video hasta acá, déjame el emoji que te pedí al inicio del video y también suscríbete a este canal y comparte este video con la gente que tú crees que lo necesita. Este fue tu amigo Marco y me dio gusto haberte tenido en este video. Nos vemos en futuros videos y te dejo otro video aquí al final de esta pantalla. Un abrazo.